En la magia del antiguo Egipto no existía el concepto de magia negra. La magia era un poder generalizado que se extendía desde el funcionamiento del cosmos, hasta las prácticas y creencias de los humanos. Esta se usaba para proteger pero también para destruir, sin que estas funciones fueran necesariamente opuestas. Los demonios, incluyendo a la serpiente Ape, que luchaba cada noche contra Ra, y aquellos que atacaban a los muertos que les desobedecían, usaban la magia para dañar y someter. También se usaba en maldiciones y condenas en humanos. Sin embargo, este poder destructivo y subyugante también servía para combatir el mal, contenerlo y expulsarlo. Habitualmente, el remedio incluso imitaba al agente agresor para enfrentarlo.